Bueno amigos, en este video tutorial podremos observar cómo bloquear programas en Windows 7. En cualquier versión funcionaría, excepto en la Windows 7 Home. Entonces empecemos. Para comprobar que todos los programas abren, abriré uno, el cual utilizaremos de ejemplo, lo que es este, el Art Icons. Como pueden ver, se ejecuta. Lo cerraré. Ahora vamos a ejecutar Windows R para que nos salga esta ventanita. Y vamos a copiar gpedit gpedit.msc y le vamos a dar a aceptar. Ahora nos aparecen a las directivas de grupo local. Iremos a configuraciones de usuario. Las pueden ver acá plantillas administrativas las desplegamos y nos vamos a sistema al panel derecho podemos encontrar lo que dice no ejecutar aplicaciones o ejecutar aplicaciones dependiendo de cómo quieras configurar el acceso a los programas si quieres bloquear solo un programa o dos o tres puedes seleccionar esta opción que dice no ejecutar aplicaciones si las quiere bloquear todas, puede seleccionar esta otra. Ahora, vamos a darle doble clic o clic derecho y editar. Nos aparecerá esto. Le vamos a dar en habilitada. Este valor no puede cerrarse o aplicarse sin antes haber configurado una lista. Entonces vamos a darle en mostrar y vamos a colocar aquí la extensión del archivo no es necesario colocar toda la dirección completa de la ubicación simplemente la extensión del archivo por ejemplo el ArtIcons.exe con eso nos bastaría para bloquear este programa le damos a dar en aceptar aplicar aceptar ya quedó habilitada configurada ahora minimizamos damos F5 vamos al programa y nos aparecerá este error dice que está bloqueado debido a las restricciones específicas del equipo ahora para comprobar que está bloqueado gracias a lo que nosotros hemos hecho vamos otra vez y abrimos le damos doble clic le damos no configurada aplicamos aceptamos damos F5 Abrimos y podemos ver que el programa se ejecuta completamente Entonces espero que esto haya sido de su agrado y les haya gustado Chao